Bueno, y en esta ocasión vamos a crear nuestra primera presentación. Recordamos que cuando pulsamos el botón Crear Genially nos aparecen las distintas plantillas agrupadas en categorías. Nosotros vamos a escoger ahora la de presentación, pero bueno, si quisiéramos volver a cambiar de categoría lo tenemos en el menú de la izquierda. Eh, y aquí podríamos eh, ir eligiendo entre las plantillas que no tengan estrella, porque las de estrella son opciones de pago. En este caso, como está muy de moda el flip Classroom, pues nosotros vamos a previsualizar esta plantilla. En principio vemos que es una de las que nos permite cambiar los colores a priori, aunque luego después también siempre podríamos modificarlos. En este caso yo voy a escoger en azul. Y podríamos ir avanzando entre las distintas páginas que tiene. Una vez hemos visto la previsualización y que sí que es una plantilla que nos gusta, pues pulsaríamos el botón usar esta plantilla para empezar a editarla y nos da la opción de seleccionar las páginas que nos interesen. Yo siempre por defecto prefiero seleccionarlas todas, por lo tanto marcaríamos este cuadrado que aparece arriba a la izquierda y les diría añadir luego si no queremos alguna pues siempre la podemos eliminar y demás pero bueno, así por lo menos tengo una plantilla de cada eh, en este caso nos aparecen unos videotutoriales sobre cómo podemos ir utilizando eh, las plantillas la primera vez que entramos y nos va enseñando pues, cuál es el menú principal y demás de nuevo nosotros lo vamos a ir viendo poquito a poco de manera personalizada en este caso vamos a empezar explicando los menús en la izquierda nos eh, da la opción de volver a la página central de Genially, de añadir texto, imagen, otros recursos, elementos interactivos, Smart Blog, de insertar contenido externo cambiar el fondo o trabajar con las páginas por defecto la previsualización de las páginas está en formato lista pero yo también podría cambiarlo a cuadrícula, pues eh, si quiero buscar más rápidamente alguna página, nosotros lo vamos a dejar plegado en lista. También si queremos podemos hacer un tour pues, similar a lo que nos ha salido antes como ayuda o buscar dentro del de, eh, propio centro de ayuda. En la parte superior tenemos la opción de deshacer o rehacer, en este caso pues como no hemos hecho nada no está activado. Eh, vemos que tiene opción de autoguardado. En el caso que nos aparezca cambio sin guardar, eh, porque en ese mismo momento no haya actualizado, podemos pinchar y ya se actualizaría. Nos da la opción de poner un titular genial y, pues por ejemplo, en este caso, podemos poner prueba de presentación y de momento dejarlo como borrador. Nos da la opción de hacernos una cuenta de pago, de añadir personas para que colaboren con nosotros en la edición de esta plantilla, previsualizar lo que llevamos y ya, pues cuando más o menos lo tengamos listo para publicar, pulsar ese botón de, de listo. En la rueda dentada nos aparecen diferentes opciones, pues eh, si queremos por ejemplo eh, compartir el Genialy, eh, que se ponga un dedito o una manita en aquellos sitios donde se pueda hacer clic si queremos que se pueda visualizar en pantalla completa y luego si decidimos si queremos dejar que los usuarios arrastren elementos dentro de nuestra presentación pues por ejemplo para hacer algún tipo de juego y demás que se pueda pintar o dibujar sobre la presentación en este caso por defecto los dos vienen eh, desactivados o si en este caso queremos eh, utilizar eh, etiquetas que aclaren qué es lo que aparece en cada elemento también podremos seleccionar el tipo de etiqueta que queremos que se muestre que ya veremos un poco lo que serán estas etiquetas y en caso de opción de pago podríamos personalizar la marca de agua en nuestro caso pues va a aparecer el logo de Genial y Normal porque no tenemos opción de pago en privacidad tampoco podemos elegir hacerlo privado si no es una opción eh, de pago. ¿Mm? Reutilizable sería que permitimos que otros usuarios utilicen nuestra plantilla como base para hacer sus propias presentaciones. En modo diseñador nos permitiría que aparezca una ventana flotante en la que podemos configurar el ancho y alto de determinados elementos, la posición que ocupan si lo rotamos o si queremos trabajar con un menú de capas. Muy interesante también es eh, la opción de atajos de teclado, pues por ejemplo para cortar, copiar y pegar muy rápidamente e incluso a mí me gusta mucho la opción de copiar formato de texto porque si tenemos varios eh, bloques de texto a los que queremos dar el mismo formato pues nos va a ahorrar bastante tiempo la combinación de teclas. En este caso yo como estoy con Mac pues me sale la opción de comando pero si estuviéramos con Windows pues aparecería la opción de control. Eh, volvemos a tener la ayuda eh, en, en la parte inferior derecha y vemos que aparecen también otro menú en la parte inferior en este caso para añadir página o eliminarla para hacer zoom sobre eh, nuestra imagen vamos a quitarlo de las capas o para ir avanzando entre las páginas también aquí podremos configurar el lienzo aunque veremos que en el menú de la izquierda también Ver de qué modo vamos a navegar y cambiar la, la paleta de colores. Después nos van a salir otra serie de menús que vamos a ir viendo a medida que insertemos cosas. Pero la visión general sería esta.